Hola a todos, aquí Doña Vicente en su especial de vendedores. Y en la parte número 6, hoy vamos a tratar cuáles son de los gastos que son responsables el vendedor a la hora de que está manejando su transacción. Bueno, dentro de eso están los taxes que usted tiene que pagar de su propiedad, los property taxes, los, la, los impuestos sobre la casa al día del cierre. Va a tener que pagar los impuestos que son lo de la transferencia de la venta. También va a tener que pagar lo que en inglés se llama Lean Search, que es que van a revisar si su propiedad tiene algún permiso abierto, algún embargo, para saber que su propiedad está limpia legalmente. Y a usted también le correspondería en los casos donde hay asociaciones que usted pague lo que se llama el Stop Letter, que es la carta de la asociación donde va a indicar si usted está al día en su pago o si tiene algún balance pendiente que se cerrará en el cierre. Estos son los gastos más primordiales que usted tendría a la hora de tener su transacción de vender su casa. Espero que te sea de utilidad y hasta la próxima.